amor, ya estaba pensando dónde te fuiste gracias Rosita, gracias por venir, gracias porque quisiste formar parte de esto de este nuevo proyecto de vida que tengo ya te eso preciosa. qué lindo cuando ponen en práctica todo lo que aprenden saludos Mari, ahí estamos Rosy, ya llega qué guapa esa doctora Qué linda, wow, Gracias. wow, wow. Gracias, ¿me escuchas bien? Sí, preciosa, todo perfecto, perfecto. Ya Gracias. estamos seis personas aquí esperándote, linda, llegaste, pero justo en el tiempo preciso. Sí, es que no, no sabía, eh, con, no me podía conectar. No, tranquila, tranquila, aquí estamos, estamos con tiempo y bueno, ansiosa de escucharte estás preciosa hermosa sí, sí, sí. esta peluquería que hiciste no no no no nada de eso ya tú sabes que uno se sabe arreglar sí, sí. era mi día a día pues, salir arreglada todos los días entonces ya ya yo sí. tengo un tiempo preciso que sé cuánto tiempo me tardo arreglándome y cuánto tiempo este puedo en que cuánto tiempo puedo estar lista pues sí, sí. Eh, Sí, miedo al éxito, dice Gustavo. Lógico, aquí estamos empoderadas de, del Instagram, que le teníamos terror hace un mes atrás y ahora decimos, no, es nuestro. Así es, es. es, es sí está es lindo nuestro. Gustavo, que es mi mentor, es, mi, es una persona muy importante para mí. Sí, no, para así. mí también me ayudó muchísimo el lanzamiento de mi libro, haciéndome los, los videos de promoción, así que fue un cariño enorme, enorme para Gustavo. Y lo tendremos sí. aquí también de invitado. El mes de junio ya está listo en la lista, así que. Oh, qué éxito, sí, qué, qué bueno seguir. de verdad. Sí, hermoso. Qué hermoso. Eh, bueno! Mafe Capri, no sé si sé a lo mejor un amigo, amiga tuya, no sé quién será. Mafe Capri, Caprices. Bueno, yo te presenté hace un momentito atrás, una hora y media hice un reels presentándote, diciendo que venías de Miami, me equivoqué, a pesar de que tenía todo listo, pero dije bueno, ya lo hice <ríe> así que Rosita Salón eh, la cámara, el micrófono está en tu casa y aquí tú es, habla del corazón, del alma, es una conversación entre amigas y abre tu corazón y cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno yo soy Actualmente una ciudadana del mundo, pero realmente soy venezolana, muy venezolana, este, que he tenido la fortuna de poderme eh, formar en varias partes y conocer varios lugares. Eh, soy médico de pasión, de misión y de corazón, y escritora de, también de pasión. Entonces... Este, eh, mi vida ha sido pues una vida muy simple vengo de un hogar católico y mi vida ha sido una vida normal de estudios, de, de trabajo, que yo no lo denomino trabajo porque esa es mi misión de vida, entonces para es mí no trabajo, bueno, o sea para mí ha sido eh, mi misión o sea tan simple como eso es, es mi mi misión, donde yo estuve por muchos años siendo médico y que, bueno, ahora aquí en este país, pues desde luego no lo soy y me dediqué a ser a escritoria, a estudiar, <coughs> perdón, a estudiar, a, a prepararme en otras áreas, ¿no? un mm. permiso. No, está tranquila. Yo sé que estás estudiando ahora un máster, un, un posgrado, algo así, ¿no es cierto? Sí, actualmente estoy estudiando para ser licenciada en salud mental, eh, pero desde un punto de vista holístico, porque hay quien me dice, bueno, pero ¿por qué no haces un posgrado de psiquiatría? Pero no, porque esa no es la misión. La misión es acompañar a la persona bajo sus propias herramientas a salir adelante de sus problemas que le atañen en la vida. Entonces, no es, este, no es simplemente, eh, no es medicar, no es tratar, es realmente acompañar a la persona para Pero que tenga una un guía. mejor vivir. Exacto, mm -hmm. para que tenga un mejor vivir. A partir de sus propias herramientas. Entonces, suena como algo muy sencillo, pero no. eh, y hasta para mí fue sorpresivamente bien, bien diferente. A pesar de que yo soy consteladora familiar y he aprendido otros, otras terapias, eh, para mí ha sido bastante sorprendente lo mucho que hay que estudiar y lo mucho que hay que, que ver, pues es un camino nuevo, es una nueva etapa pero sigo siendo médico, mi consultorio en Venezuela continúa trabajando, yo sigo pasando mi teleconsulta, sigo realizando mis exámenes, respondiendo mis exámenes a distancia, mis, mis pacientes este, siguen contactándome, y bueno, tengo un proyecto en el cual Gustavo Dimas tiene un, un, gran, un gran peso, puesto que gracias a él, él me animó a emprender, a, a no tener miedo, y... Eh, un proyecto que ya si Dios quiere, en dos meses a más tardar, sale a la luz que sí, es bien. mi óptica en línea con este obviamente con mi asesoría médica que, que siempre va a acompañarlo ¿no? entonces este eh, estoy muy feliz pues con todo, con todo lo que la vida me ha dado realmente bueno, yo me dice, siento una persona Lucita, qué orgullo hermana por muchos éxitos Sí, ¿Tu hermano? es mi hermana. No sé si, ay, sí, es mi hermana. Es mi hermana. El, sí. No, es fabulosa escucharte porque a mí me sorprendió el título de tu libro cuando yo la primera vez que lo que lo vi cuando estuvimos en, en nuestro curso. Eh, es un libro que realmente nadie nadie se nadie lo yo por lo menos nunca lo he visto que alguien hable de ese vínculo entre médico y paciente, porque es, es una relación bien especial. Yo siempre he pensado, mi médico a veces ah. está concentrado en el computador, no se fija en mí, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Entonces ese, ese título a mí me impactó realmente. Háblanos un poquito de tu libro. Bueno, mi libro muestra, lo hice con el corazón, y realmente la satisfacción que tuve al, al recibir el feedback de las personas que lo compraron y que me han conocido y que unos fueron mis alumnos porque también he sido profesora universitaria y que otros han sido eh, mis pacientes inmediatamente compraron el libro todo aquello que me dijeron me llenó mucho de alegría mucho más que que mi libro llegase a ser eh, un éxito eh, eso me llenó porque pude constatar de que realmente el libro tiene mucho de mí, es Rosa Salón, es, es más que eso, o sea, es el día a día. Eh, el éxito de, de un médico es realmente llegar a comprender absolutamente que la enfermedad, el individuo que llega es un individuo que tiene una patología, pero más que la patología es una persona que necesita quizás, que tú le hables, que tú le pases la mano. Este es una persona que desde el momento que llega a tu consultorio, él necesita saber que está siendo escuchado y apoyado. Justamente. Entonces, es, es realmente, eh, eh, es, no es tan fácil uh -huh. como nosotros miramos la medicina, como la miran en estos países del primer mundo, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. existe un alejamiento total de lo que es el paciente... El individuo a lo que es la persona. Entonces, este, cuando existe ese abismo que separa, tú no puedes tener una buena relación. No. Y tú te pierdes, e incluso desde el mismo momento que tú pisas el consultorio, tú comienzas a, a separar. ¿Ves? Cuando tú llegas a un consultorio donde una secretaria está obstinada, que sí. se atreve a decirte casi que ni siquiera te ve la cara, sino que mm. simplemente, dígame, ajá, ¿qué pasó? Ya ahí hay tu primer rebote, ¿verdad? Sí, Después sí. llegas y el médico ni siquiera, como tú lo acabas bien mencionar, ni siquiera te observa, sino que simplemente te dice, hola, este, dígame, ¿qué, ¿qué es lo que sí. tiene? O, mm. o a veces ni te dice hola, porque yo lo vivo aquí. Sí, sí. entonces a mí me pasa. Toda esa situación ya va siendo de que tú, no tengas la confianza de decirle al médico nada, porque cómo te abres tú ante una persona que no, realmente... está mirando el reloj, los 10 minutos, 15, minutos, o sea, apúrate porque hay otro. Exactamente. Entonces, o te corta y te dice que simplemente pues pues no no tiene tiempo para escucharte, o te corta totalmente las ideas que tú tienes entonces ya hay una diferencia yo creo que ya el médico es una figura que es muy difícil de, de es muy difícil de tu eh, acceder porque ya su propia imagen ya le ya como que te aparta ¿no? ya tiene una investidura sobre todo para ciertos estratos sociales entonces aparte de que tiene la investidura ya tú te ves con tu bata blanca marcando una diferencia y entonces ya, si tú no hablas con la persona, si tú no lo acercas, es muy difícil que tú puedas comprender más allá de la medicina. ¿no? Por eso es que yo siempre digo y este, que es un vínculo muy importante, no solamente que el médico, del médico hacia el paciente, sino también el paciente hacia el médico. Es un libro que invita a la reflexión también al paciente, que el paciente debe comprender que el hecho de que sea un paciente no significa que tiene que aceptar todas las directrices que le dé el médico ok no él tiene que entender que ese es su cuerpo y que él tiene derecho primero a preguntar uh -huh. a que se tomen el tiempo de explicarle cualquier procedimiento uh -huh. él tiene que este, estar consciente de saber qué tipo de medicina, por qué se la están mandando, para qué sirve, cuáles son los efectos secundarios. O sea, todo eso lo tiene que preguntar el paciente. El paciente Aquí te es un poco... que era la mejor oftalmóloga que he conocido, dice Lluvian, lindo, mi se... lindo <risa> mi hermano. Este, este, sí, realmente tú tienes que... Hay muchas cosas que se tienen que manejar de parte y parte. Y yo siempre instaba al paciente a eso. Yo siempre le decía, esto le va a producir esto, usted está de acuerdo en colocárselo, no está de acuerdo. Nunca jamás me reí si el paciente eh, me decía a mí que, que, bueno, pero es que a mí me mandaron a ponerme, por ejemplo, para el cansancio de los ojos, unas bolsitas de manzanilla. Pues yo nunca me burlé del paciente, es que no me puedo burlar de eso. Yo tengo que decirle, sí, usted puede usarla con estas medidas, usted no se puede poner cualquier bolsa porque le puede causar, pero yo no tengo por qué este eh, invadir mm -mm. bajo mi propia perspectiva. O menospreciar la, la, la, mm, lo que ellos tienen Lo que es, o sea, no puedo hacer eso. O sea, yo tengo que escuchar al paciente y llevarlo a donde yo quiero que vaya, pero de una manera consciente, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo eh, eh, imponerme criterio Y entonces, fíjate que algo que a lo mejor era muy sencillo y a lo mejor yo por ignorancia, ahora lo sé. A mí me llamaba mucho la atención, ahora que estoy estudiando y con los pacientes que, eh, que tengo de la práctica de salud mental, eh, que no se le llaman pacientes. Fíjate tú que todavía te estoy diciendo paciente. Es para mí difícil decir que es un cliente. ¿ves? Sí, sí, sí. Pero es un cliente, cuando yo le pregunté a los doctores que me dan clase, ¿por qué es un cliente? O sea, eso suena como tan comercial. Sí, sí, sí, entonces sí. Entonces me dice... Es chocante, ¿no? Claro, es un cliente porque en este momento usted no es médico. Usted no le está dando órdenes. El médico da órdenes. Por eso es el paciente. Él es paciente de escuchar y atender una orden. Uh -huh. Nosotros, los, salud, los de salud mental, no le estamos eh, imponiendo nada. Lo estamos acompañando en un proceso. Entonces, él en es un cliente. Para mí no es fácil. No es fácil eso porque para mí siempre un paciente, yo no lo vi como que tenía que hacer lo que yo quería tampoco. Mm -hmm. Yo siempre respeté y he respetado los límites. De, de lo que es la vida del paciente Y eso es primordial Eso Ay. siempre te va a permitir poder ver más Y por eso yo insto a todo el mundo Que todos hemos sido pacientes y somos pacientes A que exijan su derecho a ser escuchados Porque el diagnóstico puede cambiar sí. Y se puede equivocar también Claro, porque una palabra que tú no digas Puede sí. ser una palabra clave. Y estaba y pensando sí. justamente en eso, porque hay veces que a mí me ha tocado personalmente, que voy al médico, le explico algo, pero realmente no le quiero contar toda la profundidad porque me da vergüenza, tengo como algo, y él se queda con lo primero, ya, tómate esta pastilla, tómate esto, pero no indaga realmente la profundidad de mi problema. Pero como él, yo lo conozco ya 20 años, entonces él ya sabe, ya con mi mirarme, ya sabe, me dice, ¿qué realmente te pasa? ¿Qué es lo que tú realmente tienes? Entonces le digo, es que me duele mucho la cabeza, esto, entonces, ya, ¿qué has hecho? Entonces, como ya me conoce, me comienza a tirar la lengua y me saca palabras, pero hubiera sido al principio, dice, ah, ya, tómate esta pastilla, mira, con esto, y después vienes y te haces un masaje y ya, listo. Pero no fue a la profundidad del problema. Claro, entonces, justamente es eso, pues, o sea, tú tienes que realmente, eh, bueno, hacer que esa relación sea tan buena, que el paciente se abra, porque es una palabra cambia absolutamente todo. Sí. Una palabra, un, un síntoma. Proceso. O sea, uh -huh. fíjate, yo la semana pasada fui al médico y, y, bueno, voy a terminar con él porque estoy en un proceso. Pero me molestó muchísimo porque él me hizo lo mismo que tú acabas de mencionar. así ¿Ah, es esto. Y le dije, no, no, espera un momentito. Uh -huh. Le dije, un momento, usted tiene que escucharme lo que yo uh -huh. sentí. Porque fui yo que lo sentí. Entonces, claro, el libro es un poco eso. El libro es, el libro es para enseñar a todos aquellos este, médicos, terapeutas, estudiantes de medicina, todos los que están en el área de la salud, a que realmente eh, tengan un poquito más de conciencia, de humanidad. Porque eso mm. se ha perdido. O sea, se ha perdido sí. mucho. Totalmente. Entonces. Eh, debemos primero priorizar, ¿no? Yo creo que el éxito siempre va a llegar, siempre llega. Y llega más y lo disfrutas más cuando simplemente tú no lo esperas. Tú no o sabes claro. que eres exitoso. Cuando alguien te dice, eres exitoso, tú dices, yo no puede ser. O sea, porque tú no lo has hecho para eso. Claro. Entonces, justamente, esa es, ese es lo, más, lo más importante, ¿no? Y por otro lado, también el libro muestra un poco de mis verdaderos sentimientos en cuanto a lo que he vivido con mis familiares, con la gente que amo, que dolorosamente yo no he estado ahí como para apoyarlos y han tenido una mala praxis médica. Mm. Eso, me, me, eso fue un disparador para mí. El evento que en esta pandemia tuve con mi hermano, que for, afortunadamente todo está bien, sí. eh, pero que fue también una falta de no escuchar. Entonces, llegó a una situación bastante crítica. Esto, evidentemente, hace que, que uno... Me llevó a la reflexión, pues, de que yo tenía que plasmar ese sentimiento, yo tenía que plasmar esa necesidad que hay de... de Humano. Entonces, mm. estoy bastante bastante bastante llena con ese con, con el libro, pues el libro me ha llenado mucho, sobre todo cuando los otros han, han entendido, quien me ha leído, pues ha entendido realmente que y que me conoce, que lleva un poco de mí No, es súper interesante el tema, porque imagínate cuánta gente hoy en día sufre de depresión, sufre de montones de cosas, va al médico, tómate esto, tómate este otro. Y a lo mejor tiene necesidad solamente de hablar, o sea, tómate 10 minutos con él, conversa. Dile 20 la próxima semana y conversamos un poquito más, o mándale a alguna persona que pueda charlar. Pero, no, como tú dices, nos enfocamos tanto y en que es que tiene que solucionarse con esto, este fármaco para esto, esto fármaco para esto, pero el, el humano, el alma, eso se ha desaparecido, o sea, Estamos en una sociedad donde todo, igual que acá, es todo rápido, rápido, rápido, toma, toma, todo, solución, solución, solución, pero el humano, el, el, el ser humano se ha quedado detrás, de, de o sea, no, no avanza, ¿no? Y no hay esa conexión que tú estás hablando. Hola Isley, muy buenas noches. Sí, eso eso es eso es eso es muy cierto. Y yo creo que definitivamente siempre realicé mi práctica médica, bajo el punto de vista holístico, ¿por porque he creído siempre en eso, he creído siempre en el humano, como humano, más que como el que futuramente me va a pagar las cuentas, ¿no? Claro. Que eso es lo que primero aquí se piensa, ¿no? Es que ahí o sea, tocaste un tema esencial, la mm, vocación. Sí. Sí, sí. Hay médicos que son por interés, porque bueno, es una carrera que te va a dar, te va a lucrar, todo eso, pero la vocación... Es como lo que tú tienes. Es algo que te nace, que te llena. Tú dices, ni siquiera voy a trabajar. O sea, porque no, no te sale la palabra trabajar. Porque tú estás dando. Entonces sí. no estás esforzándote a hacer algo. Ay, me van a pagar pues No, tú, tú lo haces de amor. de Y eso se siente. Y eso el paciente lo va a sentir. El cliente, como tú dices ahora, lo va a sentir. Va a sentir esa, esa comunión que no estás viendo el reloj. Ay, ya, esto me tiene que pagar tanto. Sino que esa conexión que tú tienes con la persona. Eso sí. es importante eso es muy importante y esto se, se extrapola a todo en tu vida o sea eh, todo tú muestras realmente lo que tú llevas dentro no tú muestras todo todo lo que tú llevas porque eso forma parte de tu de tu mochila no mm. este y y sí todo yo le recomiendo a todo el mundo o sea eh, las relaciones en general deben ser relaciones eh, claras auténticas eh, Obviamente hay momentos que no todo lo podemos decir, pero no. siempre decía eh, mi abuela que si no tenía nada bueno que decir, pues mejor permaneciese no, no, no, no. en silencio. Y, y yo creo que definitivamente cada día que pasa es así. O sea, si tú no tienes nada que aportar, entonces mejor no digas nada. Y el otro punto es no tratar de imponer lo que tú lo que son para ti tus verdades, porque mm. también la verdad es algo que es muy es más amplio. Más. Entonces, mm. eh, eh, la verdad viene acompañada de tus valores, de tus principios, de tus creencias mm. y de tu, tu, tu background, lo que tú tienes atrás de mm. en tu vida, o sea, eh, de lo que te ha formado. Entonces, ¿cuál es la verdad? No. Entonces, nosotros Hay tenemos que... Una persona aquí que está comentando, dice mi amiga, la química entre personas muy importante. Es Milvia, es la verdad. Dice hace muchos años, ay, ay, hace muchos años atrás, eh, cuando sufrí un, un problema ocular, ningún doctor tuvo tacto humano conmigo hasta que me escuchó, me trató la doctora Salom. Oh. <risa> Qué lindo, qué lindo. Y se nota, se nota cuando tú hablas que realmente es tu corazón que está hablando. No, sí, no bueno, es la autor, el título, muy... ni nada, es tu corazón. En sí, verdad. entonces, bueno, tomé la decisión de ir y venir este, eh, hacer, eh, no ejercer aquí porque realmente para mí ejercer aquí... No por no estudiar, porque como ya ves, estoy estudiando. Pues. Este, lo... O sea, no es el hecho de no afrontarme a los exámenes ni no estudiar, es el hecho de que esto va en contra de lo que yo soy. Sí, sí. Eh, eh, no voy a permitir que el no sistema... No vas a poder ser tú. No voy a poder ser yo, porque de alguna manera el sistema me va a querer arropar. Y entonces, y vamos, ¿eh? cambio uh -huh. de esta forma como sigo estando cerca de las personas sigo ayudándolos ya desde otro punto de vista sino médico pues de un punto de vista muy profundo para mí eh, de lo cual siempre he creído por eso te digo tengo como siete años que, que, que soy consteladora y entonces eh, esto es como un complemento para mi vida para mí esta nueva etapa de la vida siempre iré a venezuela siempre veré mis pacientes siempre haré lo que tengo que hacer Siempre estoy con, eh, actualizándome, igual con los congresos oftalmológicos, con las charlas, con los webinars, siempre participo porque, porque forma parte de mi vida. Pues el ojo uh -huh. para mí fue la entrada de la visión del alma de cada uno de mis pacientes uh -huh. con los cuales aprendí más allá, como lo describo, con un, aquel lazo intangible pero real que solamente existe en mi relación con cada persona que estoy a su lado, o sea, en este caso, pues mis pacientes, mis amigos, y eh, eh, realmente es así. Eh, yo no podría trabajar aquí en esa forma, y lo que me mueve es, bueno, primero mi sobrina, que amo muchísimo como mi hija, sí, ella acaba de terminar su máster también en, en Trabajadora Social con sí. especialidad en salud mental. Y bueno, nuestro sueño es poner una clínica de salud mental bajo nuestros parámetros bien latinos. O sea, okay. bajo nuestros parámetros y de hecho estoy haciendo un eh, estoy haciendo un programa para poder ayudar. Voy a ocuparme sobre todo, eh, eh, mi trabajo va a ser sobre familia e inmigrantes para darle apoyo sin fines de lucro a todos los inmigrantes que siempre pues tienen eh, bastantes problemas porque mm. no solamente se enfrentan al idioma, sino a la cultura, a, a un mm. cambio de estrato social, a un cambio de vida total. Eh, y bueno, eso pues, o sea, eh, queremos hacer eso, queremos Lindo. trabajar. Y lo, lo hacer. y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Sí, sí, sí, eso. Okay y tienes está en todo ese eso proyecto. dentro que, que lo vas a hacer y te va a salir estupendamente bien porque tienes ese, ese drive, ese, ese impulso que te lleva, que es más allá de, de ganar dinero, hacer algo para, ah, me voy a lucrar, sino que tú estás entregando tu ser y eso es hermoso. Hermoso, y eso viene por añadidura. El dinero sí, te llega por añadidura. Sí, sí, sí, eso es lo o de sea, el... eso es, o sea, no es que no es importante porque no, pero no es lo más importante. Pero no es lo más importante. Yo pienso que todos debemos entender que primero debemos saber conocernos, ¿no? Saber cuál es nuestra misión en la vida, estar claro de lo que queremos y todo lo demás te va a llegar. Mm. Tener lleno. esa pasión, porque cuando tú entregas, como tú dices, tú entregas esas cosas con pasión, es que todo te va a salir mucho más fácil. Y esa palabra trabajo, ese suena a esfuerzo a, a luchar, a luchar, a luchar. Pero cuando te sales esa, eso del corazón, te puedes pasar 15 horas haciendo algo y oh, se te fue el bien, no te diste ni cuenta, qué hora sí. empezaste. Y miraste? lo más importante, no solamente eso, que fíjate que eh, yo. Con mi hija, yo me divorcié muy, muy temprano, ¿no? Este, y mi hija era un bebé. Yo, bueno, tenía que tener una persona que se ocupara de ella porque no tenía tiempo. Eh, yo trabajaba hasta los sábados porque los sábados era el, el día en que podía ver las personas que venían del interior a Caracas claro. a verse conmigo. Mm -hmm. Y veía más de 100 pacientes semanales. Entonces... Ay yo trabajaba todo el día, llegaba muy tarde y no solamente eso, sino que también tenía invitaciones a cenas, conferencias que tenía que cumplir, uh -huh, uh -huh. es decir a veces yo llegaba a las 11 de la noche nunca llegaba antes de las 9 a mi casa, en aquel momento este, había mucho tráfico y yo trabajaba al otro lado de la ciudad y daba, demoraba dos horas en llegar a mi casa y esta es la altura que mi hija nunca se ha quejado de que su mamá, nunca estuvo o sea, a pesar de que yo, eh, eh, claro, estuve, tuve tiempo de calidad con mi hijo, pero no pues de sí. cantidad. Y el hecho de yo haber hecho las cosas porque las amaba, porque era mi misión, permitió que ella sintiera ese amor también por lo que yo hacía. Claro. Es que le reflejaste, le reflejaste. Entonces, para ella, ella fíjate que yo le digo, bueno, mami, ahora estamos juntas todo el tiempo porque antes no estábamos. Ella me hizo siempre hemos estado juntas, mamá. O sea, ella... Para tiene ella, ese recuerdo, claro. Claro, para ella no está ese tema de que, de, que, de que yo estuve mucho más tiempo afuera. Porque ahora yo veo que las madres actualmente pues están afuera, pero llegan amargadísimas a la casa. Eso, justo eso lo estaba pensando, justo. A lo mejor estás eh, las 8 horas y tienes cinco horas con tus hijos todos los días, pero amargada, cansada. Ay, déjame tranquila que tengo que descansar, tengo que hacer... Pero tú le dabas tiempo de calidad. Claro, porque yo siempre viví feliz. Eso. Entonces, porque eh, porque es. estaba completa, entiéndeme. Eso. Entonces, ah. ¿cómo ella podía ah. reclamarme algo si su mamá siempre estaba le para ella? Me transmitías ese amor, ese amor. Mm. Entonces, eso es eh, una de las cosas que también yo, yo de verdad que insto a las personas a que debe ser así. Porque tú debes amar lo que haces Debes tener gratitud por tener la virtud de poder hacerlo. Eh, yo agradecí a cada paciente. Nunca, ninguno se iba sin que yo le agradeciera su presencia. Porque eh, es muy importante. Y porque en el fondo tú te estás retroalimentando con los pacientes. O sea, tú das algo valioso y tú te alimentas también de ellos, de lo que ellos te están dando a ti, ¿no? Desde luego. Porque, porque sin duda alguna... Eh, no existiría uno, o no existiría en mi caso, no tendría razón de existir si yo no pudiese ayudar a alguien. O sea, eso no, no, no, no, no va conmigo. Entonces, sí. este, yo, lo pueden decir mis secretarias, nunca toqué dinero, nunca me gustó tocar dinero. Yo prefería dejar la consulta toda que fuese gratis ese día, pero no tocar dinero. Yo sentía que me ofendía eso, pues, de verdad. Entonces, eh, esa ha sido mi forma de vida. Eh, y así voy a morir, ¿no? Porque no quiero no cambiar. sea basta mucho, mucho, mucho. Queremos mucho de Rosa Salón todavía. Sí, bueno, espero. Dime, Rosita, ¿qué, ¿qué planes tienes de ahora ya estás vas a terminar tu, lo que estás estudiando? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer? O sea, me dijiste de la clínica que querías montar contigo. Sí. Bueno, con todavía no termino, no termino no, no, tan no, rápido, te... eh, todavía mm. me falta, porque aquí es bien largo, son como, son dos años y nueve meses la teoría, y tengo que tener 1.500 horas de práctica supervisadas, entonces son dos años trabajando 40 horas semanales, ya saqué la cuenta, oh. este... Eh, <risa> Para lo que bueno me gustaría. Pero si tienen que ser pacientes presenciales o también pueden ser eh, virtuales. Lo que pasa es que tengo que estar supervisada. Ah, ya, ya, ya. ya. Tengo que estar supervisada porque es tan delicado esto que eh, tú firmas eh, una, tú firmas un acuerdo de que mm -hmm. si los tus, los doctores, pues porque ellos son doctores en esta, en esta área, mm -hmm. eh, te sienten que no estás capacitado para para ver este tipo de clientes o que afectan tu vida pues simplemente tú no puedes llegar a hacer esto o sea tienes que estar muy equilibrada. de hecho te dicen o sea tú en esto este primer tiempo tú estás conociéndote tú estás realizando test para conocer tus debilidades tus fortalezas tú tienes que ser una persona que tienes que tratar de ser muy equilibrado eh, no dejar de ser objetivo. La pasión y tus propios criterios y valores no pueden interferir no. ante un diagnóstico. No. Eh, es, es una situación muy delicada. Entonces, claro, yo desde hace mucho tiempo medito. Yo desde hace mucho tiempo, pues, siempre oro muchísimo y rezo muchísimo porque, como te dije, vengo de un hogar católico por convicción. Sí. este Por convicción creo en Dios, en todos los santos creo. Y... Y evidentemente esa es mi gran fortaleza, ¿no? La meditación, la oración, el ejercicio que a veces no es tan continuo como me gustaría porque, bueno, siempre una u otra cosa pues no lo hago tan continuo. Eh, el tratar de comer lo mejor posible, eh, el cuidarte uno mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, partimos de ese principio que tenemos que estar nosotros muy bien para poder brindar bienestar. Claro. nosotros tenemos que estar en bienestar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que, lo que, lo que queda. Ahora, eh, el proyecto de la clínica es más o menos para dentro de tres años. Eh, sería una clínica tipo spa. Inmediatamente, sí. lo, mi proyecto más inmediato es mi, mi, mi óptica online, con asesoría, con un médico oftalmólogo. O sea, chatea con el oftalmólogo en línea. Entonces, sí. es mi... mi mi proyecto inmediato que debe salir Dios mediante más tardar en dos meses eh, por eso voy a viajar nuevamente mm. para hacerlo yeah. o sea, para concluirlo O sea, para tú estás ocupada todo el tiempo Sí, eh, también estoy escribiendo Eso te iba a preguntar porque yo sé que tenías una carita de escribir otro libro, ¿no? Sí, estoy escribiendo eh, una historia de ficción basada en hechos reales eh, y bueno ahí voy ahí voy Est estudiando mucho escribiendo ocupada con el negocio que me quita bastante tiempo porque sí, sí. porque porque es una eh, es, es algo totalmente distinto pues esto esto esto es un proyecto totalmente distinto que pensé que iba a ser un poquito más fácil pero no ha sido tan sencillo no pero lo que cuesta también uno lo agradece porque el esfuerzo imagínate entonces, si todo te llegara así fácil, puesto en la mesa, nunca lo agradecería, ¿no? Dice, ay, fue pues así. No, sí, yo, claro. tú eres una mujer luchadora y has salido adelante con esa sonrisa, ese amor, y se te nota desde que te conocí hace un año atrás, siempre, siempre me has ha caído tan bien. Gracias, gracias. Siempre, amiga, siempre gracias. has tenido algo tan bonito contigo. Y nunca un, un gesto malo, siempre una palabra bonita para todos. Y yo te agradezco eso, porque uno se lleva ese recuerdo lindo de las personas, ¿no? Cuando tienen algo que darte. Y sí, no, si no so tengo no. nada bueno, pues entonces me callo. Claro, <risa> <risa> justamente es bueno aprender eso, ¿ah? ¿eh? Mejor claro. calladito que no decir yo cosas creo malas. Que, eh, los momentos Tú tienes más tu libro atrás tuyo, ¿verdad? Sí, eh, tengo mi libro atrás en el póster y lo tengo aquí también. Eso, eso quería que lo mostraras aunque yo lo he posteado también, pero que sí. lo muestres, qué bonito. Sí, lo Muy tengo lindo. en esos pósters bellos que, que me ayudó mi gran amigo y mi mentor Gustavo a hacer. Este, Ay, qué lindo. Sí, eh, los lo vengo cargando desde México. Oh. <risa> <risa> sí, él me ayuda, porque claro, tengo que hacer... O sea, el, parte del proyecto de esto es prepararme para hacer unos podcasts y unos sí. live eh, sí. para justamente alimentar eh, el conocimiento de lo que es eh, la óptica online porque no es tan fácil para muchos atreverse quizás a comprar un lente online. Entonces mm, quiero claro. hacer como unos podcast que, que ayuden a, a, a las personas a atreverse a yeah. hacerlo. Sí. Qué bueno. Tú sabes que esto que nosotros estamos grabando ahora, eh, se sube en YouTube, después lo pasamos a Facebook y también lo hacemos un podcast. Así que oh, estamos en todas las redes. <risa> Todos qué bueno. Pueden bueno, sí, sí, imagínate, sí, gracias, sí. muchas gracias, sí, Ada, sí, por tu invitación, que, por esta no, conversación. Estamos en partes, este, ¿no? A mí un placer realmente, Rosita, que hayas dicho que sí a esto, porque es un apoyo para mí es un emprendimiento que si, nació de mi corazón, dije, yo tengo que hacerlo, tengo que primeramente perder el miedo a la cámara, porque para mí era un terror, yo puedo postear todo lo que tú quieras en Instagram, que estoy recién aprendiendo, pero dije, delante de una cámara, no, por favor, no, por favor. Pero dije, un día tiene que ser la primera vez, si yo voy a dar charlas, voy a dar cursos, tengo que atreverme a hacer esto. Y cuando yo di, pregunté a mis compañeros de, de curso de, de escritura, y ninguno se negó, o sea, fue algo tan bonito, porque sí, sí, por, por supuesto, ahí vamos a estar, y no, para mí, a mí ha sido una satisfacción enorme poder conocerlos. a ustedes como yo digo todo el tiempo, esta, estas conversaciones, aparte de que son conversaciones del alma, queremos conocer al autor, y no solo al autor, sino la persona detrás del autor, esa, esa que tiene esos sentimientos, porque conocer al autor, hablar del libro, mira cómo lo escribiste, cómo lo escribiste eso, eso lo habla cualquiera, pero conocerte a ti como persona, eso llena más y te da como más ganas de decir, ay, yo quiero leer ese libro, a esa persona me inspira tanto que quiero leerlo. Entonces, esa fue realmente eh, lo que nació de mi corazón, queremos conocer a esa persona que hay detrás. Gracias, Anita. Sí. Hasta ahora ha salido bien, así que yo estoy súper, súper contenta. Hoy día batimos el récord de audiencia, 12 personas en vivo, y ha sido lo más grande que he tenido hasta ahora, así que tú has arrastrado bastante. Bueno, a y no arrastre más porque gente, gente. la gente está en el trabajo, pues. Sí, Entonces... sí, pero lo van a ver porque después cuando lo, lo, lo subo a IGTV, ellos lo van a ver y se reproduce mucho después. Y el podcast, te voy a contar un, una cosita que a mí me sorprendió. Eh, los episodios que he subido de podcast, increíblemente, lo escuchan hombres. ¡Oh, wow Yo me quedé... ¿ja? En dos, tres días había como 80 eh, personas que habían escuchado los podcasts y todos hombres. Y dije, ¡guau! Wow", y la mayor parte en Estados Unidos. ¡Oh! Y dije, ¿Viste? ¡Qué interesante! ¿también? Sí, bueno. muy interesante, porque te da la estadística de, de en qué lugar lo, lo, lo o se lo escucharon, de qué plataforma lo están escuchando. Así que muy, muy bonito. A mí me sorprende, porque todo esto para mí es nuevo, ¿no? Una tecnología que estoy recién tratando de manejar y y enseñando también a los que puedo enseñar en nuestro grupo que tenemos y tratando de, de, de que otros también aprendan de lo que yo he aprendido, ¿no? Bueno, necesito aprender, sin duda alguna, porque me <ríe> sí, queda sí. un camino por recorrer y no, necesito aprender. Yo con gusto, aprender. Rosita, tú sabes, con mucho amor, te enseño lo poco y nada que he aprendido en este camino, así que yo alegre, contenta de poder transmitir lo que sé, y aquí estoy. Gracias, que, muchas eh, no, gracias, nada, Ada, por este gracia. espacio. No, y si tú tienes algo más que compartir ahora, tienes la, la oportunidad, tenemos tiempo todavía, así que ¿tienes algo más para contarnos? Mm, bueno, no, eso, pronto saldrá la otra parte del libro, este lo, la óptica online que, bueno, va, va a funcionar en México, realmente ahí es donde va, va a ser su primera apertura, eh, mm -hmm. la visión realmente es que ella... ¿En qué parte de México es? No, es una óptica online. Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, ya. Ok, okay sí, pero es online, pero eh, este, obviamente la compañía es en México. Yeah. O sea, la compañía va a estar montada en México y todo va a ser en México. Pues desde mm. México es que va a ser... Eh, va la a ser distribución muy... también. Exacto. Entonces uh -huh. va a ser en México. Primero, eh, quiero atacar ese mercado primero, que no va a ser muy fácil, porque ellos son más conservadores. Sí, pero es un reto mira, que quiero, claro, claro. claro, es un reto para mí y es un reto que quiero este, vencer y sé que, que, que no va, a va a salir eso. todo bien, pues, o sea, me, me, me sentiré servida, sé que, que, que, bueno, no va a ser fácil al principio, pero... Tengo que trabajarlo mucho con, con los podcasts, con, lo, sí. con los live, de manera que... Mira, te voy, a hacer, te voy a hacer acordar una cosita, que a lo mejor tú no te acuerdas. En agosto del año pasado, una persona, que fue nuestro mentor al principio, nos dijo bien claro, súbase a la cresta de la ola, no hay plan B. Así que ahora es tu plan A, no hay plan B. Y tú estás ahí, en la cresta de la ola. Graí Gracias vas a triunfar y lo vas a hacer Rosita sí y así yo también a la edad que tengo lo que sé dije yo me voy a subir a esa cresta de la ola y ahí estoy muy bien y lo estás y haciendo implame. muy bien lo estás haciendo muy bien porque gracias eso, eso eh, tu tu curso de escritura desde el alma sí. es realmente para mí y siempre te lo dije desde el primer momento sí. o sea me parece más que una terapia, más que una terapia. Es una herramienta, una herramienta fabulosa para la gente, y eso es lo que trato de transmitir, ¿no? De que no te voy a, a decir, haz esto, este otro, sino que ahí tienes tú la herramienta y utilízala, cuando tengas la necesidad, tómala, haz este ejercicio, haz este otro, porque eso te va a ayudar. O sea, claro, es un acompañamiento a un, tera, a un, a un terapeuta. O sea, yo les digo de un principio en las clases, no no dejen el, la terapia. Si están yendo a terapia, sigan en la terapia. Esto es solamente un acompañamiento. Cuando no, no puedes ir todos los días al terapeuta, tienes ahí la herramienta para hacerlo. Y no solamente eso, sino que estás permitiendo que la gente se encuentre a sí misma. Eso. Y, y estás ayudando al terapeuta, fíjate. Porque, porque los estás ayudando a que el, el individuo aflore. Sí. O sea, eso ah, es, sí. es realmente súper importante. Es realmente súper importante de verdad. Bueno, de verdad que espero tener próximamente eh, noticias buenas para darte. Sí, eh, me gustaría, eh, tenía planeado. Bueno, también hay otra, otra situación quizás. Eh, no sé si me quedé aquí en Estados Unidos, se me voy allá a España. O sea, eh, todo va a depender de, de varias cosas. De la situación. De las uh -huh. situaciones. Pero ya cuando tú eres eh, ciudadano del mundo, a donde te vayas, pues, sí. si no estás Ahí en tu está. lugar, cualquier lugar pasa a ser un buen lugar. Donde tú te sientas bien, va a, a ser tu hogar. Claro. Yo me Soy siento bien aquí, aquí porque uh -huh. realmente este es un gran país. O sea, sobre sí. todo, sí. demostrado en este tiempo, no, y en este tiempo de pandemia, es cuando tú notas que realmente esto es un gran país, donde tienes apoyo económico, donde le, le dan comida de primera a todo el mundo, todos los días reparten comida sin importar cómo te llamas, ni tu nombre, ni nada. Donde tienes las ayudas económicas que da el gobierno. Donde puedes escoger qué vacuna te vas a poner, chica. O sea, <risa> entonces Me tú dices, dice, o sea, este es un gran país, es un país de respeto, es un país de, de realmente que uno debe respetar. Estoy muy orgullosa de, de, de, de ser de este país y estar aquí, así como estoy muy orgullosa de haber vivido en Brasil y de haber aprendido en Brasil. Eh, realmente todos los lugares donde he tenido la oportunidad de estudiar y de aprender, pues, eh, los llevo siempre conmigo y para mí son muy importantes. Ahora, evidentemente, México forma parte muy importante de mi vida porque ahí va todo un sentido que se despertó en mí y, y bueno, es otro país encantador, con gente encantadora. ¿Qué te puedo decir? Feliz, feliz de ser una ciudadana del mundo, pero muy venezolana. Sí, sí, sí, eso nunca uno debe olvidar porque es eres tú. O sea, es parte de quien, tu idiosincrasia, o sea, de, de tus gustos, de quién tú eres, de tu manera de ser. Eso no, nunca lo Yo soy de Ecuador, imagínate, llegué a Noruega hace 41 años. Oh, pero wow. nunca, nunca jamás me he olvidado que soy de Ecuador. O sea, es algo que nadie me lo puede quitar. Nadie. Porque aunque he estado la mayor parte de mi vida acá en este país, igual sigo siendo ecuatoriana y con orgullo. O sea... Nunca he negado de dónde soy. Nunca. Muy bien. ¿Y no? Rosita, yo te doy un beso, beso, beso grande. A la bueno, igualmente, un gracias, gracias, y, gracias, gracias, gracias. por otra este vez día. a ti por haber acudido acá y haberme pa hecho pasar un momento muy, muy lindo. Y junto con toda la gente que nos ha estado mirando hoy día, gracias a todos los que pudieron estar presentes. Y gracias a los que van a ver después también. Bueno. No hago otra cosa que de mi corazón agradecerles y los esperamos el próximo martes. Ya saben que aquí estaremos en Conversaciones del Alma. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Mil bendiciones adiós. para todos. A ti también. Adiós.